Pedro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a la nueva serie que estoy creando acá. Se llama Aprendiendo Juntos. Entonces... ¿De qué va eso? Bueno... En esta primera y segunda temporada vamos a tratar de los fundamentos de la fotografía exposición, etcétera, etcétera, luz, historia, ¿vale? Pero, ¿cómo así? primero y segundo ¿qué va a ver más? ¿Cómo así? Eh. Bueno, ese es el plan, ¿no? Tengo ahí dibujado tercera y cuarta temporada, y yo no tengo idea de cuánto tiempo voy a demorar eso, pero también todo depende, ¿no? Todo depende de que de que eso crezca, de que el canal crezca, de que de la interacción entre ustedes y yo y vamos viendo, ¿no? ¿Por qué aprendiendo juntos? Primero porque eso es un intercambio, o sea, yo voy a compartir lo que sé, ustedes por sus lados me pueden corregir ahí si yo me equivoque y ahí vamos aprendiendo juntos, ¿vale? O sea, no, hay, no es una cosa unidireccional, ¿no? Es algo de, de cambio, o sea, canje. ¿vale? Y segundo, porque cuando uno trata de comunicar al otro algo que sea, algo de su experiencia, ahí él ve, esa persona ve y aprende más también. O sea, yo haciendo eso, yo estoy aprendiendo un montón porque tengo que estudiar más, tengo que... y cuando tú a comunicar, tú Tienes que encajar las cosas de otra manera y aprende más, ¿no? Entonces, acá todo el mundo aprende junto y no hay uno que sabe más, que sabe menos. Eso sí. Entonces, bienvenido. Ojalá puedas suscribirte acá y hacer que este canal crezca para que haya cuarta, quinta, sexta, séptima Y vamos, vamos, bueno, vamos aprendiendo juntos. ¿Qué te parece? Deja ahí en los comentarios qué te parece, si te parece una buena idea, si te parece una idea de mierda, pone